Comunidad de Transparencia, estamos haciendo la investigación independiente de la Fiscalía, independiente de, del Tribunal Departamental, del Consejo de la Magistratura, independiente nosotros la estamos llevando a cabo, Comunidad de Transparencia. La, lo que se está llevando a cabo es una investigación contra el Tribunal Número 10, Tribunal de Sentencias 10. No no tenemos no podemos todavía tipificar el delito. Nosotros vamos a investigar y vamos a identificar delitos. Esa es nuestra función como unidad de transparencia. Una vez identificados los delitos penales, vamos a actuar como, como corresponde en derecho. La, la actuación de, de, de, de, de, de, de, con relación a la sentencia ¿no? que han emitido ya que han salido, por eso, como le dije, los audios, entonces tenemos que hacer una revisión en realidad de todo el proceso y este proceso, bueno, es bastante ampuloso, entonces estamos en eso. Por eso también nos hemos constituido acá, la ciudad de La Paz, para hacer un seguimiento de qué es lo que se está, también qué acciones se están llevando a cabo. ¿Cuánto se va a demorar en, esto? en realidad nosotros nos volvemos hoy al, a Sucre, pero ya tenemos enviadas los requerimientos a, tanto al Tribunal Departamental, a, al juzgado correspondiente, para que nos pasen la información y nosotros vamos a hacer un análisis del..